Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Aquí estamos con este, Luisa. Hola, Luisa. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo les Bien, cuenta? bien. Gracias a Dios. Bien, Todo acá, bien. Acá lo, acá lo tenemos a, a Gaby, este, Gabriel Luna, que también está con nosotros. Y tenemos a alguien más que no vemos su su cámara, pero bueno, está ahí eh, escuchando. El, el, que, el, auriculo, el Perfecto. Ahí estamos sumando a, a Vero. Ah, hola, Betty, ¿cómo andas Betty Caballero. Y la tenemos a, a Vero también. ¿Cómo les va? Está Vero Ojeda, está Alejandra Vélez. Ahí también a través de... de el, el grupo eh, En realidad, a través de eh, Facebook, ¿no? Facebook Live ya está transmitiéndose en directo. Eh, voy a compartir el, el link para que puedan estar viendo aquellos que están en nuestro grupo de WhatsApp. Así que si no, todavía no lo han hecho, que lo puedan estar viendo. Y ya corto esto. Corto un segundito la la transmisión de este Facebook y ahí ya ya les estoy mandando sí bien bueno bienvenidos bienvenidos a todos bienvenidos a todas las que están este, a, a través de, de aquí de, de la página Streamyard eh, está también Adriana adelante Adriana ahí ya te unimos hola cómo les va cómo andan a ver Bienvenidos, bienvenidos. Sí, somos unos cuantos, así que agradecemos al Señor de que podamos estar juntos por aquí. Eh, eh, gracias a, al Señor por este tiempo de, eh, de, de estudio de la palabra que vamos a estar haciendo y que vamos a estar realizando. Eh, y yo quería compartirles a todos eh, un video Hola Gladys Mendoza, que estás ahí también a través de Facebook. Alejandra también está saludando, Vero Ojeda también está saludando. Hola, gracias a todos los que se están sumando a través de el, eh, Norma Moreira también. Buenas tardes Norma, ¿cómo les va? Eh, les voy a estar pasando un video para que podamos estar viendo un poquito la introducción a esta carta. Es una carta eh, que de un solo capítulo, es el capítulo 1 eh, solamente de esta carta. Les pregunto, antes de seguir, ¿se está escuchando bien? ¿Están escuchando bien? ¿Están escuchando sí. el audio? ¿No se está cortando? No, no, no. Perfecto. Perfecto, bueno. Porque no quiero tener problemas de conectividad, ¿sí? Así que eh, ahí... Entonces voy a estar compartiéndoles... Eh, justamente un video, ¿sí? Eh, les solicitaría eh, que podamos eh, estar escuchando ahora este video, a ver si me permite compartir la página. Yo voy a intentar compartir con eh, el audio eh, esta página y díganme, avísenme si están eh, viendo también este video, ¿sí? Ahí va. Ahí les comparto. A ver. Y aquí va. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los cuatro hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos. Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judas cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios. Así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece dos grupos de tres ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoch donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoch, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán, el hechicero, no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré. El levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías. Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de primera de Enoch, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoch en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoch, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento, acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoch, una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús, y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento, deben lidiar con estos falsos maestros, por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoch o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como Escrituras o no, pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de primera de Enoch y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. Bueno, qué bueno que podamos estar acá juntos. Este, les agradezco a todos los que eh, están viéndonos eh, a través de Facebook. Y acá tenemos... Eh, a Ingrid, a Adriana, a Vero, a Luisa. Y no sé si no, no están pudiendo entrar Isaura y Betty. Me parece que no me permite la, la aplicación. Creo que me permite hasta hasta cinco personas. Eh, pero están escuchando ahí, ¿no? Están, Isaura y Betty están escuchando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿escuchás Isaura? ¿escuchás Betty? Sí, están escuchando. Bueno, no pueden estar saliendo aquí en la pantalla, pero sí están aquí presentes en esta sala. Así que gracias por estar allí. Yo les mandé, les envié a través del grupo de WhatsApp un comentario. Eh, y sobre ese comentario nosotros vamos a estar haciendo este estudio. Es el comentario de William Barclay. ¿Quién fue William Barclay? Eh, William Barclay fue un, un pastor de una iglesia en Escocia que este, fue un erudito en la ley. Eh, fue una, un, un estudioso de la palabra, y él hizo eh, diferentes comentarios de eh, libros del Nuevo Testamento, abarcó a todos los libros del Nuevo Testamento, y la riqueza eh, que podemos re, eh, destacar o, o rescatar de William Barclay y, y de este comentario, es que va a tener un análisis exegético. ¿Qué significa esto? Que va a tener eh, palabras que están escritas en griego, que nos va a estar explicando y nos va a estar también dando un poco un contexto histórico de esta carta que es a lo que nosotros queremos llegar. Como recién vimos, este video se llama, eh, el, el proyecto se llama Proyecto Biblia, este, o, sí, eh, o Bible Project, se llama en, en, en inglés, es un proyecto que eh, nos da una referencia, un resumen con esta con esta eh, eh, tipografía y con estos dibujos de cada libro de la biblia entre ellos nosotros ya hemos visto si ustedes recuerdan un video similar sobre el libro de proverbios y también hemos visto algo similar sobre el libro de santiago quiero eh, saludar a todos los que están conectándose son un montón aquí a través de facebook está este, maría claudia cogorno está marta guerrero bueno gabriel luna se se sumó allí a, a través de Facebook está Edith Pérez, está Rosana Pérez también, así que bendiciones, gracias por estar allí, eh, gracias a todos los que están eh, conectándose, eh, Eugenia también, hola Eugenia, gracias a todos los que se están conectando a través de esta página, ¿sí? Entonces, ahora qué vamos a hacer, vamos a, a, a proyectarle a, a, al igual que lo hice con el video, les voy a tratar de proyectar el, eh, el comentario. Eh, y los que tienen, si quieren, pueden ocupar su propio comentario. Hola, oh, Ketty Biondi, presente. Pudiste entrar, estabas diciendo que no podías. Sí, eh, aquí está saturada, creo que la página ya. Yo les voy a estar compartiendo entonces ahora la el, el, el comentario en PDF. Si ustedes lo tienen ahí impreso, algunos Dijeron que lo iban a imprimir, otros seguramente que van a ocupar o su computadora, o su tablet, o su celular. Y si lo estás ocupando, eh, yo te comparto aquí la pantalla para que lo puedas estar viendo. Ojalá que lo puedas estar viendo de una manera este, buena, ¿sí? Hola María Laura Miranda, qué lindo que estés aquí también. Bueno... Eh, agradezco a todos los que están eh, uniéndose. Es un honor para mí estar compartiendo la palabra del Señor, esta, esta carta, y estar compartiendo este tiempo juntos. Solamente van a ser cuatro semanas, no va a ser mucho más de esto, porque nosotros vamos a estar también trabajando eh, eh, esta carta con un, con un lapso de tiempo como no es tan... Eh, este, tan este, eh, extensa la carta, eh, nos vamos a, a demorar cuatro semanas. Y hoy estamos viendo la introducción, hoy estamos viendo lo que nos va a decir la carta. Eh, estoy complicado tratando de compartir la pantalla, discúlpenme, a ver si puedo compartir la pantalla. Eh, si, ahí está, ahí me va a permitir. Este, estaba bastante complicado porque no veía la manera de hacerlo. A ver si ahora lo puedo hacer a través de eh, la... ahí está. Díganme si ven... ¡Hola, Gabriela! ¡Qué bueno que podés estar! Díganme si ven ahí la epístola de Judas, eh, aquellos que están viendo por internet. Eh, díganme, ahí la están viendo, ¿no? ¿Están viendo la, el, el, el PDF? Bien, gracias a los que están respondiendo. ¡Angiluz! También está desde Buenos Aires, nos está siguiendo eh, eh, Ketty de Buenos Aires, Angie Luz. sí, este, Y antes de, eh, de comenzar con la introducción, ¿qué te parece si leemos la carta? No son tantos versículos, si la leemos y este, compartimos luego ¿sí? la introducción, el contexto histórico y lo que nos está eh, eh, diciendo esta carta. ¿Sí? Fíjense, son 25 versículos nada más esta carta, muy sencilla. Se las voy a leer eh, eh, con la versión Reina Valera, eh, 1960. Esa es la versión que nosotros, los eh, seguidores del Señor, evangélicos, usamos muchísimo. ¿sí? Y esta, eh, esta carta te la leo ahí rapidito y luego vamos a la introducción. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,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 Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén. Y así comienza esta, eh, y, y termina obviamente, esta carta tan pero tan eh, impactante con estos cortos 25 versículos, pero que vamos a obtener un montón de información que nos va a ser pertinente para este estudio. ¿Y qué le parece si comenzamos con esta introducción?, esta introducción nos dice que esta carta es una carta difícil. ¿Por qué es una carta difícil? Y por qué también aquí eh, el comentarista William Barclay dice que era una carta abrumada. ¿sí? Eh, perdón, ahí hay una R, en realidad es eh, eh, eh, abrumada. ¿sí? Es una, un, una B larga. ¿Qué significa? Es una, una carta que este, va a tener algunas dificultades en cuanto a eh, los pasajes que va a ocupar porque evidentemente eh, Judas va a, a estar haciendo eh, mención a libros que son libros apócrifos que significa libros que no estaban eh, aceptados dentro del canon bíblico o del canon del antiguo testamento entre ellos el libro de las profecías de Enoch y ese, esos libros como no fueron aceptados por los lingüistas, por los estudiosos, por los eruditos eh, hebreos, eh, tampoco obviamente eran aceptados por aquellos eh, eh, incipientes cristianos que estaban eh, formando su, su propia fe. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, esta carta tiene esta, eh, esta resistencia inicial para poder ser aceptada en el canon que se estaba formando, del de Nuevo Testamento. Pero lo que tiene, así como tiene de, de, de conflictivo, lo tiene de maravilloso esa doxología final, ese, ese final que acabamos de leer, ese versículo 25, el anterior también, dice, A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén. Esa parte es una de las partes que más nosotros conocemos de Judas. Pero si somos sinceros, eh, no siempre tenemos una información tan detallada de lo que esta carta está diciendo, esta carta este, fue proponiendo. Entonces, eh, eh, ese eh, esa amenaza que nosotros tenemos, eh, es una, una, una amenaza que este, eh, fue subsanada con el tiempo, ya lo vamos a ver, y nos plantea algunos interrogantes. El versículo 3 de Judas, fíjense, eh, ahí en, en nuestra reina Valera, ya nos plantea una controversia. Mirá, el versículo 3 dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa esto? Eh, él quiso escribir, según lo que nosotros estamos percibiendo a través de estas palabras, él quiso escribir un tratado sobre la salvación, sobre la común salvación. Él quiso escribir una carta o, una, eh, o un escrito eh, eh, contundente sobre algún tema teológico y algún tema común sobre la salvación. ¿Pero qué sucedió? Él nos dice que él le fue necesario y que por eso, eh, ahí ponemos esta palabra abrumada, porque necesitaba rápido estar exhortando, estar animando, estar eh, eh, dando, dando énfasis a que cada uno de nosotros, cada uno de los que está recibiendo esta carta, suponemos nosotros un grupo grande de personas que ya conocían al Señor, tenía que estar contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿sí? Y si miramos el tiempo, ese tiempo este, eh, que era un tiempo del siglo I, estamos, eh, eh, ya vamos a ver en, en, en cuándo lo situamos, pero ese primer siglo, eh, es un tiempo que parece repetirse ahora en nuestro siglo XXI. Es un tiempo donde tanto... Vos, como yo, que somos creyentes, que tenemos fe en el Señor, tenemos que estar preparados para contender, en este caso ya no para dar eh, eh, razón de nuestra fe, sino para contender, para defender en contienda nuestra fe. Fíjense que esa palabra es una palabra casi este, bélica y tiene que ver con esto, tiene que ver con que este es el tiempo donde vos y yo, vamos a tener que afirmar nuestra fe de una manera muy particular, de una manera muy profunda, para que tengamos herramientas para defender en quién y en qué creemos. ¿Creemos en Jesús? ¿Y qué creemos? Que Él es el Hijo de Dios y que Él ha venido para darnos salvación y que nosotros vamos a seguir sus preceptos, sus mandatos, vamos a seguir su enseñanza, vamos a seguir su doctrina, vamos a seguir lo que Jesús nos dijo. Y entonces, en este caso, vamos a estar frente a una sociedad, como dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y esto está sucediendo en este tiempo. Estamos frente a una sociedad que está flagrantemente negando la eficacia de la moralidad de Dios y obviamente niega la existencia de Dios. Y de hecho se opone a todo lo que tenga que ver con la enseñanza de Dios. Por eso, este encuentro que está saliendo eh, Judas es un encuentro pertinente para el día de hoy. Es un encuentro donde nosotros estamos diciendo, yo me estoy identificando con esta carta porque esta palabra que está eh, inspirada por el Espíritu Santo me está siendo útil a mí hoy. Me está siendo útil. ¿Sí? El versículo 5 dice más, quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor... Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, hubo muchas personas que se salvaron de eh, las eh, opresiones de Egipto, que después terminaron pereciendo por no creer que Dios era el Dios verdadero. Y esto pasó en el desierto. Y esto nos hace referencia a números 13 del 26 al 14 eh, al 29. Y después el versículo 6 ahonda en algo que sucedió en el, este, eh, también en el Génesis, allí en el, versículo, en el capítulo 6, versículo 2, y es un, un pasaje de los que eh, se considera más polémicos dentro del de, eh, Antiguo Testamento y dentro de toda la Biblia, porque eh, hace alusión a ese pasaje que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, este, eh, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Está hablando de algo este, eh, bien, bien, eh, eh, bien preciso, pero de algo que iba a generar polémica, y genera polémica en, en muchos estudiosos, en muchos eruditos bíblicos. ¿sí? El versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ahí tenemos este, lo que nos relata el Génesis sobre Sodoma y Gomorra y sobre esa... Este, eh, actitud tan, eh, tan poco moral de los habitantes de estas ciudades que eh, quisieron que, que eh, de alguna manera eh, sobrepasar eh, lo, su, sus límites con los ángeles de Dios. Eh, y el versículo 8 eh, sigue diciendo, no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Un, este, una anarquía total, una anarquía moral, una anarquía social, una anarquía gubernamental y una anarquía espiritual. Anarquía, ¿sí? Se, se rechaza todo tipo de autoridad. Se rechaza la autoridad moral, se se rechaza la autoridad judicial, se rechaza la autoridad social, se rechaza la, la autoridad policial, se rechaza la autoridad espiritual, se rechaza la autoridad de Dios. Y esto que estaba pasando, imagínate eh, está eh, hablando casi con una premura y con una urgencia eh, Judas, eh, y lo está diciendo de una manera tan pero tan cruda, y vos y yo miramos nuestro siglo XXI, miramos nuestro 2020, miramos cómo está compuesta nuestra sociedad y estamos diciendo, mi sociedad, la que estoy viviendo yo aquí en Argentina, en San Luis, en Buenos Aires, en Córdoba, donde esté, o en cualquier lugar de nuestra Latinoamérica y de nuestro mundo, está de esta manera, anárquica. Es una sociedad anárquica que no quiere parámetros ni morales, ni legales, ni espirituales y obviamente niega la eficacia de Dios. Y el versículo 9 habla de esta, este, eh, eh, de, de este, de esta falta de respeto social, que lo estaba advirtiendo Judas, y, dice, y, y da el ejemplo del arcángel Miguel en este libro este, eh, apócrifo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, esto no está en la Biblia, pero... Este es un, un, un libro apócrifo. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjense que tremendo la, el, el contraste entre los anárquicos, eh, eh, hombres y mujeres que estaban viviendo la sociedad de ese primer siglo. Los anárquicos, hombres y mujeres que están viviendo la sociedad actual del siglo XXI. Y... Los que están bajo autoridad. El arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Autoridad. Personas que están bajo autoridad. ¿sí? Y el reino de los cielos está bajo autoridad. Y este va a ser uno de los temas importantes de Judas. No me detengo a analizar, solamente te estoy presentando la carta y te estoy contando un poquitito de qué va a, tra va a tratar el versículo 11 va a hablar sobre este, eh, el camino de Caín, eh, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Todos aquellos que estuvieron enseñando eh, y estuvieron mostrando con su vida situaciones eh, de rebeldía en cuanto a autoridad. Y en definitiva, como estaban rebeldes con la autoridad primaria, al, eh, eh, a la postre estuvieron rebeldes con la autoridad de Dios. Y todos casos que... Este, lamentablemente no terminaron bien. Eh, los versículos este, eh, 18 y 19 están hablando justamente eh, a los que eh, eh, eh, estaban dentro de las iglesias, ¿sí? y, y son advertencias de aquellos que quieren seguir en el, en el cristianismo. ¿sí? Eh, y cuando nosotros estamos viendo todo esto que va a estar hablando, eh, perdón, el versículo 22 y 23, este, eh, habla sobre eh, los que se apartaron de la fe y que todavía tienen esa esperanza de poder ser salvos. Y obviamente el, el versículo 24 y 25 termina con esa declaración gloriosa que hablamos hace un ratito. ¿sí? Eh, ¿Qué dijo o qué dice en, en esta carta Judas? ¿sí? Lo que dice y, y, y, y denuncia Judas, que es un poco esta, este carácter, de, debido a la urgencia, debido a que eh, aquellos que estaban eh, por leer esta carta eran personas que estaban muy, pero muy eh, eh, muy pero muy atacadas en diferentes circunstancias. Entonces eh, Judas escribe esta carta. Eh, se da cuenta de que eh, en, en, en esa sociedad, que era una sociedad difícil ya en el siglo I, y que a, a su vez era una sociedad que estaba penetrando o estaba eh, internándose dentro de la propia comunidad de fe, dentro de la propia eclesía, dentro de la propia asamblea de los cristianos, eh, comenzó a haber un, un grupo de personas que eh, eh, tenían una eh, característica. Eran antinomistas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Sí? Anti y nomos, nomos de ley, o sea, Doctrina este, los antinomistas eh, eran aquellos que enseñaban eh, en nombre de la supremacía de la gracia que la ley ya no tenía eficacia. Entonces, más allá de todo lo que estaba sucediendo socialmente, dentro de la comunidad de fe comenzó a haber esta creencia, que como Jesús había pagado el precio de eh, limpiarnos de, de nuestros pecados, eh, ese, ese precio fue un precio único y es verdad, y un precio eterno que también es verdad, pero que ya habilitaba a cualquier persona a seguir su vida normal y corriente sin, sin que pueda estar este, eh, previendo o pueda estar siguiendo los preceptos bíblicos. Y entonces ellos estaban dándole una supremacía a esa gracia de Dios. Por eso eran antinomistas y estaban diciendo, yo me salvé porque yo creí en Jesús y ahora todo lo que haga, todo lo que haga tiene perdón. Todo lo que haga tiene perdón. Entonces mi salvación no está en juego. Mi salvación es eterna. Y de alguna manera aquí Judas está diciendo, señores, si yo soy salvo, es porque en definitiva quiero seguir a Jesús, y si quiero seguir a Jesús, tengo que seguir sus preceptos. La antinomia o los antinomistas están negando en realidad la eficacia de la gracia, porque están jugando con, este, el, con, con la gracia del Señor. Y entonces algo no está, no está correcto, la, no me da el derecho a que yo sea una persona que no siga ningún precepto. Si soy salvo, justamente, y si Jesús me salvó, y si yo he recibido salvación, lo que va a estar diciendo Judas es que yo voy a tener que seguir los preceptos del Señor. No voy a perder la salvación, pero yo voy a seguir los preceptos del Señor, porque si no, lamentablemente, me estoy transformando en alguien que niega la eficacia de ese sacrificio del Señor. Porque con mi vida estoy mostrando de que no estoy sirviendo a el Señor, sí, Y por eso ahí vamos a ver eh, eh, eh, esas amonestaciones en el versículo 8, en el versículo 10 eh, y ese, ese versículo 12 que también va a estar hablando este, eh, de, de, de diferentes circunstancias. Termina eh, esta, esta frase o esta parte con el versículo 16 que hablan de los que tienen los propios deseos malos ¿sí? y que dirigen su vida. Ahora, ¿por qué venía esto y por qué surgieron los antinomistas? porque también esta, eh, esta carta estaba denunciando un efecto de una doctrina que se empezó a filtrar, que se empezó a, a, a hacer un, una especie de sincretismo, una unión entre eh, una doctrina que no era eh, cristiana con los que estaban siendo eh, alcanzados por la gracia del Señor. Eh, esa doctrina es la doctrina de el gnosticismo, ¿sí? ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo era, lamentablemente, uno, un, una creencia que estaba, eh, de alguna manera, impregnando todo ese mundo eh, del siglo I, ¿sí? todo el mundo conocido. ¿Y qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía de que este, la materia era mala y que el espíritu era bueno. Por eso aparecen los antinomistas, ¿sí? que de alguna manera creían un poco esta, esta eh, doctrina eh, o esta corriente eh, filosófica eh, y espiritual de los gnósticos. ¿sí? Y ellos de, de, proponían lo siguiente, ellos eh, a grandes rasgos ellos creían eh, que eh, había un Dios creador eh, y, había, y hay un Dios supremo. O sea, como que Dios está dividido eh, en, en, en estos... En estos dos personajes. sí, ¿Por qué? Porque es como que el, el Dios supremo es el Dios santo, el Dios puro, el Dios inmaculado, el Dios sin pecado. Pero el Dios creador es un, un desprendimiento, un eón de Dios sí, que se fue alejando, alejando, alejando, alejando, alejando, alejando tanto de la presencia de Dios que llegó a ser un Dios no justo. Un Dios que este, incluía en su estado, en la maldad. Y ese Dios es el que termina creando la tierra. Esto creían los gnósticos. Y entonces, como estaba tan distante de Dios, él podía manipular la materia, porque la materia, lo material, lo, lo palpable, es lo malo. Y por eso él se encarga de crear el mundo. Él se encarga de crear la tierra. Esto creen los gnósticos gnósticos. Y por eso la materia es mala. Y ese Dios es el Dios que aparece en el Antiguo Testamento y el Dios puro, el Dios santo, el Dios este divino, es el que aparece en el Nuevo Testamento. ¿sí? Y Jesús es una emanación de Dios, es unión eh, muy cercano a Dios. Entonces, en, en toda esta mezcolanza este, eh, filosófica eh, pseudo espiritual, pseudo cristiana, eh, que, que estaban teniendo aquellos que se estaban convirtiendo al cristianismo, con los que este, hablaban solamente de la gracia y como que la gracia era lo único, con los gnósticos que se estaban metiendo dentro de las iglesias y con esta filosofía eh, totalmente eh, eh, anómica eh, de, de, de autoridad, se estaba enfrentando a Judas, por eso le, eh, le urgía escribir, por eso escribió y escribió una carta que a la postre termina teniendo pocos, eh, pocos versículos o eh, solamente un capítulo, pero que tiene una autoridad y una actualidad para nuestra sociedad actual. Eh, se me está yendo el tiempo, perdón que estoy hablando un, un, un montón, eh, y... y eh, todo lo que está escrito aquí, léanlo después en sus casas. Eh, quiero um, aportar un poquito sobre eh, eh, lo que el, el autor en sí, por qué creemos nosotros, bueno, la fecha, eh, en cuanto eh, a, a cuándo fue escrito este libro, se cree que no es un libro de los más este, tempranos, y algunos sitúan entre, para que tengamos una idea, como no existe una fecha original, no existe una fecha que dice, la escribimos a este en esta fecha, eh, se cree que este, esta carta se escribió entre el 67-68 después de Cristo y podría ser hasta el 80 después de Cristo, o sea, eh, esa, esa fecha, algunos la sitúan un poquito, inclusive William Barclay este, la sitúa un poquito más lejana, cree que entre el 80 y el 90 después de Cristo. Y el autor, ¿sí? Eh, aquí vamos a deliberar sobre el autor, eh, porque eh, cuando se presenta eh, Judas dice que es hermano de Jacobo. Recuerden que Jacobo, ah, eh, nosotros lo hemos visto como el hermano de Jesús, el que escribe la epístola de Jacobo o la epístola de eh, San Jacobs. San Jacobo, Santiago, a la postre nuestra, en nuestro castellano, castellanizado, el San Jacobs, ¿sí? Santiago. Bueno, eh, Jacobo sería ese eh, medio hermano de Jesús, eh, nacido eh, de la unión entre eh, María y, y José. Y, y Judas, eh, nosotros vamos a creer que va a ser este hermano de Jesús, sí. otro, otro medio hermano de Jesús, hermano. Este, eh, completo de Jacobo, medio hermano de Jesús, y eh, él se va a estar presentando como siervo de Jesucristo. ¿sí? Si ustedes lo leen, ahí sí, leemos nuestra, eh, nuestro primer versículo. Él dice, este, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Él no, no se sé, autotitula... Este, como eh, lo hizo eh, en algunas oportunidades Pablo, como apóstol de Jesucristo, y toma la misma fórmula que este, Santiago o Jacobo, como lo hemos visto también, como un siervo de Jesucristo, como un siervo, ¿sí? Y, y, y tiene algo de, eh, de, de enseñanza esto, ¿sí? Eh, en toda su vida eh, terrenal, eh, los hermanos de Jesús fueron... Eh, Personas que resistieron a Jesús, resistieron su ministerio. No creían en, en, ese, en ese Jesús, este, hijo de Dios. Por eso eh, los vemos alejados del ministerio de Jesús. Los vemos este, como que este, no, le, no le rendían demasiada importancia. Pero algo pasó. Algo pasó. Y evidentemente el hecho de la resurrección de Cristo, el hecho del de Pentecostés, el hecho... ...de ver a los discípulos transformados en, en personas que trastornaron la sociedad de, de, de, del Nuevo Testamento, esa sociedad del primer siglo, trastornaron con el mensaje de Cristo, el, el, el ver esos milagros que comenzaron a ocurrir a través de hombres comunes y corrientes, que no tenían grandes eh, eh, aptitudes, ni tenían este, eh, grandes estudios, pero que tenían la pasión del Señor y tenían el poder del Espíritu Santo, algo sucedió tanto en Jacobo, Santiago, que, va a escri que escribió esa carta que nosotros la estudiamos, y en Judas, y ellos se transforman en líderes de esa iglesia, creemos esa iglesia que fue la iglesia de Jerusalén, esa primera iglesia. Santiago sí tuvo una, una posición o Jacobo, hermano de Jesús, sí tuvo una posición de liderazgo en esa iglesia, por lo menos nos relata hechos, pero Judas no tenemos esa información bíblica, aunque sí creemos de que él estaba muy familiarizado y según lo que nos eh, la evidencia interna de esta carta nos dice de que él escribe a personas que conocían Muchísimas costumbres judaicas, que conocían muchísima tradición hebrea. Por eso creemos nosotros que este, este Judas eh, es el hermano de Jacobo, medio hermano del Señor, el que está escribiendo esta carta. Y como ya te dije, solamente esto es la, eh, la introducción. No nos vamos a detener este, más tiempo aquí. Este, eh, bueno, gracias a, a los que se han unido... Eh, y, y que están aquí, ahí ya los ya, los, ya los, las ponemos a, a Betty, ahí también, para que pueda estar este, uniéndose con nosotros, y ya la sumamos a Isaura, ¿sí? Eh, ¿Qué les parece esta carta? ¿Qué, ¿Qué les ha parecido? ¿Les interesa? ¿Les parece que vamos a tener un tiempito de, de estudio? Eh, Abran sus micrófonos así nos nos hablamos un segundito, ¿sí? ¿Qué les parece? Eh, Pastor, pues a mí me parece que eh, está muy interesante porque habla de, de las nuevas doctrinas, ¿no? Las doctrinas que dicen ahí, viendo los rascosos que van y vienen. O sea, es una carta que nos va a enseñar mucho del Antiguo Testamento, eh, cómo era la personalidad de ese tipo de personas que nos describe Judas y de lo que, de las de la promesa que nos da también sobre la victoria que tenemos en Cristo Jesús y la vida eterna si sí, creemos y si sí, obedecemos sus mandamientos porque habla también pues de la anarquía de la desobediencia de la rebeldía muy interesante pastor muchas gracias muy completo el estudio bueno gracias gracias Ingrid sí este, gracias a Betty, a Isaura. Isaura, viste, tuviste buena internet. Qué bueno, qué bueno sí. que no se te cortó. Qué lindo, Isaura. Sí. Viste? La, la verdad Yo que sí, porque milagro. a esta hora siempre baja. Sí, sí. Rogamos que podamos estar disfrutando de tanta enseñanza. Sí, la verdad que está muy actual. Ahí están este, coincidiendo. Eh, Verónica, Ketty, este, que eh, es una, una carta muy actual, que lo estamos viviendo hoy. Eh, estos temas son temas que nos van a estar tocando este, bien, bien profundamente, porque eh, lo, lo, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo más este, ahora en este tiempo donde seguramente vamos a estar defendiendo mucho nuestra fe con esta, eh, con esta postura eh, gubernamental de volver eh, sus, eh, sus cañones a intentar... Este, eh, probablemente con, con éxito o no eh, el, la, la ley del aborto y donde vamos a volver a salir a defender nuestra fe y este es el tiempo donde vamos a estar atacados por toda la sociedad que no está a favor de, eh, la, eh, de del gobierno de Dios en nuestras vidas sí, este, sí ahí dice Alejandra Vélez eh, eh, que es muy interesante eh, me dice María Claudia eh, que es muy importante para aprender. Bueno, muchas gracias. Delia Heredia, eh, gracias. Gracias por, por lo que están comentando eh, y gracias a ustedes por estar ahí firme eh, en, en, este, en este estudio, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por, por el apoyo y gracias por, por estar juntos en este eh, nuevo emprendimiento que estamos eh, ya cerrando el año. ¿Se dieron cuenta que este año va el tercer eh, libro que estamos... Eh, analizando, estudiando de la Biblia. ¿Se dieron cuenta de eso? Ya hicimos proverbios, ya terminamos Santiago y si Dios quiere vamos a estar terminando Judas. Así que este año ha sido un año, pero bendecido en cuanto a, a palabra del Señor. Y todas, todas con la actualidad que tiene la palabra del Señor. ¿sí? Este, qué, qué bárbaro. ¿sí? Dice Marta que le sorprende eh, que hace referencia a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Eh, y, y claro, sí, es tan actual esta carta que va a tener este, mucho, pero mucho para que nosotros podamos eh, estar analizando, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos y cerramos este, este tiempo y nos volvemos a encontrar el próximo martes, donde vamos a estar ya analizando un poco la exégesis de, de, de Judas con las palabras y con los relatos, ¿sí? Oramos, gracias a sí. Dios. Gracias por todos los que nos estamos sumando a este estudio. Gracias a los que con tanto eh, amor y con tanto cuidado y con tanta perseverancia están haciendo cada uno de estos libros. Eh, gracias, Señor. Gracias por el esfuerzo, por aquellos que eh, están este, en sus tareas, tanto eh, en sus trabajos, en sus tareas en los hogares. Y gracias porque dejan un tiempito para estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por los que están con ganas y con hambre de poder recibir más de ti porque no nos defraudas gracias señor oramos bendecimos este tiempo pedimos que estés cuidándonos señor cuidar nuestra salud cuidar los que están enfermos oramos por los que están enfermos en este tiempo y señor pedimos de que vos estés con tus ángeles cubriéndolos y señor volvemos a declarar tu palabra que por tu llaga fuimos curados gracias señor te honramos te bendecimos te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el único dador amén. de nuestra fe. Gracias Jesús, en tu nombre cerramos este tiempo y te agradecemos por esta noche. En tu nombre Señor, amén y amén. Bueno, que el Señor amén, les amén. bendiga. Sí, María Laura dice que recordaba todas las cartas que ya estudió. Qué grande María, ¿Eh? qué lindo que... Este, sí. Eh, y Alejandra dice que faltan solo seis semanas para Navidad. Tenés razón, Alejandra. Este, ya estamos ahí cerquita. ¿eh? Así que vamos, vamos a terminar con, con un brindis virtual. ¿Les parece? ¿Eh? Ya, porque ya vamos a estar muy cerca de, de, de Navidad y de fin de año. Sí, gracias, Angie Luz. Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los esté llenando de su presencia. Chao, chao. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao, chao.